Eh, uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido en el último tiempo sobre todo en las últimas décadas es que eh, eh, las políticas educativas tienen que ser lo más especializadas posibles para que puedan tener efectivamente un impacto en la calidad de la educación y entonces eh, la idea de que todos podemos opinar respecto al contenido de la educación tiene un límite cuando lo que requerimos es en los niveles de especialización y por lo tanto ahí pues esos padres de familia lo que hacen es eh, romper con esta tradición que empieza cada vez a ser más importante en América Latina para tener mejores políticas públicas. Pero por otro lado, porque eh, lo, el, el, eh, siempre esto va a responder a intereses particulares. Y si un juez o un grupo de padres de familia dice qué es lo que debe enseñarse en las escuelas, lo que está haciendo es dejar sin esta agencia al propio Estado, pero al propio Estado latinoamericano, para poder eh, implementar esos procesos educativos. Por lo tanto, se espera que el Estado anteponga los intereses particulares a los intereses nacionales. Por dos razones. Primero, porque América Latina está en un franco proceso de expansión universitaria, en la mayoría de los países con una regulación de bajo nivel. Y esto ha generado que eh, esta expansión sea muy desordenada en general en la mayoría de los países. Um, y además porque es una situación muy heterogénea en América Latina y el Caribe. Hay países en donde la cobertura no llega a, bueno, alrededor del 15%. Es decir casi dos de cada diez jóvenes en edad normativa han estado estudiando y por lo tanto la situación respecto de Chile, donde esto es el ocho de cada diez, es absolutamente compleja. Entonces, lo que necesita, creo, es formalizar un sistema mucho más latinoamericanizado de educación superior que permita enfrentar los retos que la propia región tiene. Si bien es cierto, tomando algunos ejercicios y ejemplos eh, del mundo anglosajón o europeo, eh, o de Estados Unidos o Canadá, creo que fundar una universidad latinoamericana, un sistema latinoamericano se vuelve importantísimo.